Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y ya lo habíamos anunciado justamente antes de la pausa. Como homenaje a los 100 años del nacimiento de ese gran compositor argentino, muchísimas son las actividades que se han desarrollado en este último tiempo. Pero estamos ya a pocas horas de que suceda también otro gran evento dedicado a Astor Piazola justamente para celebrar su centenario Estamos hablando de un concierto que ofrecerá la Filarmónica del Alto, la Orquesta Filarmónica del Alto. Por eso para nosotros es un honor, acá en Latidos, dar la bienvenida a su director, el profesor Freddy Céspedes. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Latidos. Bueno, un gusto de estar en este programa, que yo lo veo con mucha frecuencia y realmente es un programa cultural de los pocos que hay en, en la televisión. Los felicito también por eh, dar este, este espacio tan importante a la educación. ¿no? Gracias. Sí, bueno, estamos aquí trabajando hace ya años en la formación, en la educación y estamos a horas de un evento muy importante. Que va a ser el concierto homenaje a Astor Piazzolla justamente por su centenario. Bueno, Cuéntenos, así, ¿cómo será? Es el centenario de su nacimiento y, qué sé yo, simplemente para hacer un poquito de referencia a Piazzolla, eh, él... Estamos hablando del año 40, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, ¿no? Es la época más o menos en que el tango en Buenos Aires, eh, Darienzo, qué sé yo, ah, los más ah, importantes... En su claro, era. Y entonces eh, Piazzola eh, empezó a componer y claro, no gustaba, no gustaba y efectivamente tuvo la gran oportunidad de viajar a Francia y, con, y, con, y eh, empezó a trabajar con una gran pedagoga francesa eh, que eh, lo empezó a escuchar yo esto cuento como anécdota ¿no? eh, lo, lo escuchó y él tocaba claro el piano académicamente los temas y sus composiciones eran muy eh, clásicas si es el término ¿no? pero entonces eh, eh, esta señora le dice eh, pero a ver, no, tú eres compositor, a ver, toca algo que, de tu composición. Y él tocó algún temita y le dijo, esa es tu música, lo otro tienes que dejar, eso, eso es académico, esta es tu música, empieza a trabajar. Y empezó a trabajar dentro de su estilo, que es muy particular, es un estilo extraordinario además. Y claro, empezó a componer y empezó a tocar con su música, pero igual... Eh, no es que no gustaba sino que la gente estaba esperando escuchar tango pero la música de Piazzolla refleja pues este los barrios porteños, no hay vuelta que hacer, entonces en un principio no tuvo éxito no tuvo éxito, hay que decirlo pero poco a poco su música ha ido captando el interés del público y en este momento es internacional sí, Piazzolla, hablar de Piazzolla es hablar de un músico clásico, de un músico que compone eh, con una imaginación increíble y, y, y puede ser como, por decirle, como las estaciones de Vivaldi hace, hace 300 años, él también ha compuesto las estaciones de Piazzola, ¿no? que reflejan eh, un sentimiento clásico pero a la vez contemporáneo con una armonía especial, con un sentido especial. Y bueno, entonces eh, eh, yo soy un apasionado de, de, de este compositor. Soy un apasionado porque veo que tiene eh, un mensaje importante que dar. ¿no? ¿De identidad, profe, pudiéramos decir? ¿Cómo? ¿De identidad pudiéramos decir? Sí, claro, claro. ¿no? Entonces este, eh, Piazzolla empezó a componer y después triunfó, por supuesto. Los últimos años de su vida él tenía un quinteto que era, bueno, hay que hablar Piazzolla, era bandoneonista, ¿no? Tenía un violinista un contrabajo, piano, percusión tal vez uno o dos personas invitadas y empezó a dar vueltas por todo el mundo con un éxito increíble. Eh, y los grandes solistas en este momento están dando también ...giras con su música, eh, Guidor Kremen, un gran violinista ruso... ...armado un grupito, un cuarteto así igual, con un bandoneón, etcétera... ...empezamos hablando de un ganador del de concurso Tchaikovsky de Moscú... ...violinista de talla increíble... No, ...que claro, por supuesto, ha tocado todos los conciertos, Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, qué sé yo todos los famosos conciertos, pero en este momento está haciendo giras con la música de Piazzolla porque él hace algunos arreglos, y yo, yo tengo la oportunidad de escuchar algunos de sus uh, conciertos y, y está dando la vuelta al mundo y los teatros revientan y las grandes orquestas también. Bueno, yo cuento esto simplemente para mostrar que Piazzolla en este momento se ha hecho dueño de, de un público que es eh, fanático por sus composiciones. ¿Y es ahí como llega entonces a la, a la Filarmónica y a este concierto que se está organizando? Claro, bueno, bueno, yo ya lo conocía de muchísimos años, ya, ¿no? La música de Piazzolla como que hace años toqué eh, con el trío Apolo, presidente de Cochabamba, hicimos un concierto de, los, de las cuatro estaciones de Piazzolla para violín, cello y piano en Cochabamba, ¿no? Yo estaba en ese trío, después toqué también los, las cuatro estaciones de violín con un ballet hace años, hicimos un ballet y se hizo las cuatro estaciones de, de Vivaldi junto a las cuatro, entonces tocábamos la primavera de Vivaldi y la primavera de, de, de Piazzola y eh, hicimos un en el teatro municipal, estamos hablando de hace unos cinco o seis años atrás ¿no? y bueno, eh, este año, bueno el año pasado en realidad se conmemoraba los 100 años de Ajá. nacimiento de Piazzola. Pero como había la pandemia famosa que estos dos, tres años nos han tenido realmente enfermos, eh, no pudimos hacer. Entonces este año eh, a mí ya se me ocurrió y hemos hecho en febrero o marzo aproximadamente ya un primer homenaje. Y eh, muchos eh, fanáticos me decían, pero Freddy esto hay que seguir haciéndolo eh, más adelante. Y como que efectivamente lo estamos haciendo ...mañana en el Teatro 6 de Agosto, ¿no?... Eh, ...con un programa que lo hemos, eh, hemos ampliado el repertorio... ...y es un repertorio bueno que... Eh, ...hemos querido mostrar en la primera parte del concierto... ...el tango tradicional... ...vamos a tocar... Eh, ...de Gardel... Eh, ...por una cabeza... Eh, ...la Comparsita que es tan famosa... Eh, ...tenemos eh, el tango Ilimani de Porto Carrero... ...un gran compositor boliviano... Algunas otras obritas también eh, que representan el tango. ¿Por qué estoy queriendo hacer ese programa? Porque quiero decir, mostrar al público que ese, ese, ese, ese tango sentimental que estamos hablando es el mismo que hace Piazzolla, pero ya más contemporáneamente. Es como darle un contexto al público, yo, al que va público a estar, claro. para que luego puedan entender la música. ¿no? Yo siempre he hecho conciertos didácticos con la Orquesta Filarmónica de Alto, no es de ahora y quiero que tenga ese carácter. Entonces, al principio van a escuchar la compadre, unas versiones preciosas que hemos encontrado, el tango y limán, y ni qué decir. Eh, y después vamos a comenzar con Piazzolla. Entonces, la gente se va a dar cuenta que Piazzolla es tango también, pero es un tango contemporáneo. Eh, más que tango, yo diría, eh, resume el sentimiento del, del, del porteño. Porque el tango es no más Buenos Aires, ¿ya? Yo creo que la Argentina, Buenos Aires, eh, tiene ese sentimiento eh, que se traduce en sus barrios, la boca, eh, el obelisco, corrientes, qué sé yo, las calles. Y cuando uno camina esas calles eh, es sentimental todo. Y él ha captado de una manera moderna ese, ese concepto y lo ha transmitido en su música. Es pues un tango moderno si es el teoría para darle un término, ¿no? pero eh, vamos a tocar mañana Oblivion, que es una obra preciosísima, que es un recuerdo, se llama. Eh, después vamos a hacer las cuatro estaciones de, de Piazzolla, que son bellísimas, realmente qué creatividad. Y después vamos a tocar una melodía, vamos a hacer eh, Fuga y Misterio, es otra de las obras cumbres desde ...de este señor, es realmente una obra bellísima... adiós Nonino, como no tenemos que tocar a Dios Nonino... ...que él ya cuando triunfó como músico en sus giras... Eh, ...falleció su papá lamentablemente... ...y a Nonino es adiós papá en realidad, ¿no? Es una obra bellísima, muy sentimental, es eh, bellísima... ...y vamos a terminar, bueno, con una o dos obras más... ...pero la más importante es Libertango... ...que es un tango esta, ¿no? entonces ahí el público va a poder escuchar y entonces es, es un concierto didáctico es un concierto que yo invito a papás que lleven a sus hijos también que vean lo que es una orquesta que está formada por jóvenes del alto ¿Cuántas personas? somos 22 aquí? personas eh, para, para hacer ese tipo de música, claro, no se precisa más que dar la atmósfera sonora también eh, y todos son, bueno, la mayoría son chicas, es, las mujercitas están vestidas en, en la amor, ¿no? Eh, todo es un promedio de 18 años, 19 años, que, bueno, es una orquesta que ha triunfado, ¿no? Estamos hablando, yo estoy trabajando en El Alto hace muchísimos años, y con esta orquesta hemos estado antes de la pandemia en festivales en, internacionales. Somos una orquesta clásica, ¿no? O sea, estamos tocando... Hemos estado en un festival en Arequipa, en el Perú, eh, de música de barroca. Y hemos llevado temas de, los, de las misiones de chiquitos que tienen, hay composiciones barrocas. Entonces es una orquesta que ha, ha girado en todo Bolivia, en La Paz, en El Alto. Hemos tocado muchos conciertos y siempre hay una, hay una aceptación. Si es, eh. hace, hace una semana hemos tocado en el Teatro Nuna eh, música de los 70, 80, o sea, es sí, una sí, orquesta sí, no, que, ya, que <ríe> toca todos los estilos Y realmente, bueno, estaba el público eh, lleno, eh, ovacionaron el concierto Yo creo que, mire, en realidad la, la música es un arte y, la, y una orquesta es llevar un sentimiento al público Y ojalá de entre los chicos que puedan ir quieran estudiar música o, o, o composición o cualquier o cosa. Se animan. Incluso cuando la ven y no lo tenían pensado y se animan cuando lo. La mayoría de chicas y chicos que yo he enseñado es porque han ido a un concierto y se dicen maestro ¿y dónde puedo estudiar y dónde beben y bueno y seguimos enseñando también entonces es una cadena no así es, es. una cadena. Pero ya le vuelvo a repetir, mañana en el 6 de agosto... Si que puede hacer usted la invitación justamente a la cámara, profe, para que... Ya. Bueno, ya. Quede. mire, eh, va, a ser, va a ser un lindo concierto, ojalá pueda venir. Mañana a las 7 de la noche en el eh, Teatro 6 de agosto, que queda en la calle 6 de agosto, a las 7 vamos a hacer un concierto en homenaje a los 100 años del nacimiento de este gran compositor Piazzola. Eh, la Orquesta Filarmónica del Alto, que yo hace años ya la estoy dirigiendo y con un éxito impresionante por la calidad que vamos a mostrar mañana también. Ya le estoy comprometiendo desde ahora, profe, para que regrese para hablar de su carrera como artista y también de la orquesta filarmónica. Lo estamos invitando formalmente acá en vivo para que en otro momento regrese y entonces hablar ya con usted. Sí. De claro. otros temas. Va, a ser un, va a ser un gusto porque además Latidos es un programa cultural, vamos a dar consejos, vamos a hablar del futuro del, del hombre a través del arte, pero quiero invitar nuevamente, los espero mañana a las 7 de la noche en el Teatro 6 de Agosto, en un concierto dedicado a Piazzolla, inclusive con un precio regaladísimo para... ¿Qué precio tiene, profe? Para, para, ...para que esté en el bolsillo de cualquier persona que venga. ¿Qué precio tendrá? 30 pesos, realmente cualquier espectáculo, el fútbol vale 50, cualquier espectáculo. Yo estoy en una corriente cultural, yo quiero que el arte llegue a la gente. Claro. Y, y esto es para cubrir gastos y de costos de, claro, de montaje, de, de del montaje del espectáculo. Bueno, los, los esperamos mañana a las 7 de la noche, Teatro 6 de Agosto... Y concierto al homenaje a los 100 años de este gran compositor, Piazola. Muchísimas gracias, profe, por los minutos que nos no. ha dedicado. Y ya usted sabe, lo esperamos en otra ocasión acá. me ha encantado. Felicidades a ustedes A también. usted, ¿cómo que no? Gracias. Y ya usted lo escuchaba de primera mano desde la propia voz del profesor Freddy Césped. Estaba invitando al concierto en homenaje a Astor Piazzola por su centenario. Será mañana en el cine 6 de agosto, que está ahí justamente en la avenida 6 de agosto de la Belisario, subiendo un poquito, no tiene pérdida, con un precio módico y además... Un concierto que ya decíamos vale la pena visitar para toda la familia. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos, Al regreso seguimos compartiendo información cultural de la que se genera en Bolivia y en el resto del mundo, eso será en solo minutos. De culturas